No volver Mi corazón solo Querías romper En ningún momento Lo supe ver Nunca imaginé Que me ibas a joder